Muy buenas tardes, o buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Brahma Kumaris de las charlas de los martes. Y hoy les invito a reflexionar o profundizar un poquito más sobre esta pequeña frase, que es el tema de la charla de hoy. Creer para ver. ¿Cuál es la diferencia de ver para creer que es la frase que uno ya está acostumbrado a escuchar. Pero antes, les invito a hacer una pequeña práctica. Desde donde están, puede sentarse cómodamente con la espalda recta. Y voy a inspirar paz y exhalar cualquier tipo de tensión de preocupación o de pensamiento que no hace parte del momento presente. Inhalo, paz y exhalo, sueltando. Me quedo libre de tensiones de preocupaciones y poco a poco observo mi cuerpo que se va volviendo cada vez más relajado estable y permitiendo Llevar mi atención hacia mi mundo interior. Me conecto con este espacio de silencio. Este espacio sagrado. Donde yo puedo experimentar ser quien realmente soy. Yo soy un ser de luz. Yo soy Paz. Y suavemente vuelvo a tomar una respiración profunda y poco a poco regreso al aquí y a la ahora. Om Shanti. Muchas gracias y bienvenidos una vez más. Voy a compartir la pantalla. Y aquí tenemos el tema para la charla de hoy. Creer para ver. Muy interesante las palabras que componen y también el orden de las palabras en esta frase. Y quiero preguntarles. Cuando escuchas la frase, ver para creer, ¿cómo esto te resuena dentro de ti? A mí me hice esta pregunta, Y cuando yo tengo que ver algo para creerlo, como que genera en mí un estado de duda. Me quedo dudando de algo y solo lo creo después que lo veo. A veces puede generar un poquito de pesimismo, como que lo dudo, solo vendo puedo creerlo. <risa> A veces puede surgir un sentimiento de juzgamiento, no puede ser, no creo en eso o en tal persona o que esa situación suceda, porque termino juzgando algo en base a, tal vez, una experiencia pasada, una experiencia negativa. Y a veces, ver para creer, cuando me pongo en esta situación, puede hacer emerger un sentimiento de crítica. Solo vendo, <ríe> como que... Eh, espero, tengo una expectativa muy alta de algo, como que yo estoy retando, como que en general me genera sentimientos pesados, de pesadez, de, de expectativas, de dudas. Pero cuando me pongo a hacer este otro ejercicio de cómo me siento internamente, cuando escucho la frase con las palabras invertidas, creer para ver. Cuando hice este ejercicio, como que hizo emerger dentro de mí como un estado de confianza. Porque confío que algo tiene que suceder adentro de mí, como que tengo que hacer un trabajo interno. Como que tengo que creer en algo, tener fe en algo, para que luego eso pueda suceder o ocurrir afuera. Así puedo verlo concretizado. Pero me da una confianza porque depende de mí. No dependo que algo suceda afuera para que yo pueda verlo y luego después internalizarlo. No dependo de algo que suceda afuera o que otras personas lo realicen, puedo yo mismo empezar a crearlo. Esto genera también un estado de optimismo, porque en las situaciones que vivimos eh, en el presente estamos muy susceptibles o muy vulnerables a, a diferentes contextos que muchas veces son retadores, eh, a veces nos ponen en riesgo, a veces como que pueden quitar nuestro bienestar. Entonces, en medio de este contexto, ¿cómo puedo mantenerme optimista si todo lo que veo a mi alrededor no me genera un estado de bienestar interno? Entonces, eh, se pasó a a ver de otra forma, a internalizar o a sentir, a experimentar que puede empezar desde adentro con lo que yo creo para luego transformar lo que está afuera. No dependo que mi contexto o lo que está en mi heredador siempre esté bueno para que adentro yo también pueda sentirme optimista. O con bienestar. Entonces también esta frase creer para ver además de optimismo me genera inspiración porque puedo eh, sentirme muy capaz de transformar lo que está afuera a partir de la transformación que yo he permitido adentro primero. Y también me inspira a crear, porque así como los, los inventores, todos los creadores a veces de, de objetos y todo que nos ha ayudado eh, a lo largo de la historia de la humanidad, estas creaciones súper buenas o tecnológicas, como que alguien antes tuvo que tener la visión ser un visionario, ver antes lo que sí podría existir en un tiempo futuro. Entonces, tener esta habilidad eh, me hace sentir con este poder de crear, de ser alguien creador de mi propia realidad, pero tiene que empezar antes con una visión interna. Entonces, al hacer este ejercicio, Encontré que hay diferencias entre ver para creer o creer para ver. Esto refuerza mi capacidad, mi habilidad de cambiar lo que está afuera a partir de un cambio interno. Porque cuando genero este sentimiento externo, interno, de confianza, de optimismo, de inspiración, de creación. Cuando yo permito que algo adentro cambie primero, como que me vuelvo responsable por mis decisiones, por mis acciones, por mis comportamientos, hasta mismo por mis pensamientos, por los sentimientos que estoy generando por medio de ellos. Cuando abro espacio para este cambio desde adentro, entonces eso es la semilla que me va a permitir actuar. Y voy a actuar para poder crear algo. Entonces, eh, es un cambio de adentro, pero que se transforma en acción. Y una acción necesaria para crear algo afuera, o sea, para transformar la realidad. Entonces, no es una cuestión solo de creer apenas, pero de transformar esta, es lo que yo creo, esta fe interna, en una acción. Y entonces transformar o crear lo que deseo ver afuera en mi realidad. Entonces, ¿Cómo puedo eh, salir de apenas creer y realmente llegar a ver lo que empecé antes a creer esta visión? que A partir de esta visión que tenía interna, ¿cómo puedo también poder transformarla en una visión afuera? que se refleja también en mi realidad que está en mi alrededor. Eso empieza con lo que yo creo que soy. Eso es desde el punto, la base, porque lo que creo que soy forma mi conciencia, la conciencia de quién soy. Entonces si la conciencia de que soy un ser espiritual ese punto de luz, un ser eterno, lleno de virtudes, de cualidades, lleno de potencial para crear, para transformar. Cuando me veo a mí mismo con esta identidad espiritual, eso transforma mi estado interno. Esto influye en el tipo de pensamiento que voy a crear y en el tipo de sentimientos que voy a experimentar. Y eso influye en la actitud que yo voy a expresar frente a las situaciones de mi día a día. Pero si lo que creo que soy es muy limitado, muy eh, atado a probablemente lo que veo superficialmente en el espejo, o se está identificado con mis roles como hija, como madre, como esposa, hermana. Se está identificado con el papel que actúo, con la profesión que yo tengo, con las cosas que hago, con los objetos que poseo. Entonces eh, lo que creo que soy va a ser algo muy limitado. Y como es limitado, probablemente voy a crear una imagen de algo que no soy. Y entonces voy a estar siempre tratando de proteger esta imagen. Esto me va a hacer reaccionar con diferentes situaciones. Me va a hacer generar un estado interno. Eh, a veces de pesimismo negativo Que me va a causar sufrimiento a mí mismo Entonces, los pensamientos que genero en esta conciencia También son muy limitados Mi actitud va a ser muy limitada ¿Y qué significa a veces ser muy limitado? Es eh, limitarse a mi reacción De automatismos, de condicionamientos, como que sea algo, algún estímulo afuera o alguien te aprieta un botón y esto te hace reaccionar muchas veces como defendiéndose, como que eh, de una forma que no está alineada realmente al ser que eres. Entonces, eh, ¿Cómo voy a construir una visión realmente que sea capaz de transformar mi realidad? Solo a partir de la conciencia de que soy este ser espiritual. A partir de esta conciencia más amplia, más ilimitada. Donde realmente puedo entrar en conexión con mi esencia y acceder a estos recursos internos. A acceder a mis virtudes, a acceder a esta experiencia de paz interior, de dicha interior, que me van a poder a, a ayudar a crear este estado interno más estable, con más claridad, que me va a construir, ayudar a construir una actitud en relación a las situaciones con más claridad. Y sin tener que defenderme, sin tener que ver a los demás como enemigos, sin tener que ver las situaciones como algo más grande de lo que son realmente. Entonces, con la conciencia de que soy realmente este ser espiritual lleno de virtudes, voy a construir una visión de mi realidad. Lo que creo que soy influye en la forma con que veo el mundo. Y esta visión va a influir en la manera con que yo voy a actuar. Y cuando yo actúo, realizo una acción. Entonces, puedo poco a poco construir el mundo que quiero ver, la realidad a mi alrededor que quiero ver. Y estas acciones pueden ser desde la más simple, como interactuar con alguien en la calle, eh, durante el trabajo, alguna situación, o mismo eh, situaciones más, eh, en situaciones más retadoras, donde realmente una actitud, una acción que yo realice va a definir realmente eh, la solución de alguna cuestión importante o la calidad de un, una relación con alguien cercano, entonces, eh, este es el puente de cómo creer para ver cómo mi conciencia, aquello que yo creo que soy, de una forma más amplia y limitada, conectado con mi esencia espiritual, me permite transformar la visión y así influir en la calidad de mi acción. Transformando la realidad que está en mi alrededor. Entonces, no se trata apenas de creer. Se trata de creer y crear. Tenemos que actuar sobre eso. No solo dejar internamente esta conciencia en su estado latente. ¿Verdad? Permitir que emerja a través de mis acciones. Y en mis acciones personales. Puedo crear. Entonces, soy responsable por la realidad y la estoy creando a cada momento a través de mi acción. Y voy a garantizar la calidad de mi acción cuando mi conciencia está realmente conectada con mi verdadera identidad espiritual. Entonces, les invito a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a poner en práctica esto de creer y crear. Entonces, les invito a traer en su mente una situación retadora o una situación que apenas necesite ser solucionada. Pueden tomarse un tempito. Incluso pueden visualizar esta situación en la pantalla de sus mentes. Una situación que estén viviendo o que ya han vivido, pero que sí se siente que es retador y que necesita de una solución. Y luego que tengo esta situación en su mente, verifica entonces cómo era su actitud y en qué conciencia consci tenía cuando esa misma situación sucedió. Es como poder ser observador en este momento, observar la situación en la pantalla de su mente y observarse a sí mismo en el momento de la situación, cuál era su actitud qué conciencia tenía de ti mismo o sea cómo era la mirada que tenía de sí mismo y cómo era la mirada que tenía de los demás apenas observa sin juzgamientos Y luego, luego que ha observado, es posible tal vez identificar algo que no te ha ayudado en relación a tu actitud, a tu mirada, a la conciencia que tenía sobre ti mismo o a la mirada que tenía sobre los demás. ¿Hay algo ahí? Que puedes identificar que no te ha ayudado y que sí lo podría cambiar. Luego que verifica y que sí, te sientes que podría cambiar algo. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo haría si fuera un cambio en tu conciencia? ¿Cómo cambiaría si fuera algo en tus pensamientos o sentimientos? ¿O cómo cambiaría si fuera... Algo en su actitud, su visión O incluso si siente que tendría que cambiar sus acciones ¿Cómo las cambiaría? Y realmente, con base a estos pequeños cambios Puede ahora visualizar la, solu la solución para esta situación retadora. Visualiza en tu mente que al hacer el cambio que necesitas hacer, ¿qué respuesta obtendría? ¿Qué transformación? Realizarías en la situación a partir de tu propio cambio interno. Y visualiza en la pantalla de tu mente la solución para esa situación. Y luego de eso Volvemos a conectarnos con la conciencia de que somos el ser espiritual, el alma. El ser de luz que es lleno de virtudes. lleno de cualidades, lleno de recursos internos que nos permite expresar y realizar acciones que transforman nuestra realidad. Y voy a elegir una virtud que yo necesite en este momento. Que me ayude a solucionar esta situación retadora. Que me ayude a realizar el cambio que necesito. A realizar la transformación interna que me va a permitir crear una nueva realidad y voy a visualizar esta virtud como una semilla y voy a sembrarla en mi corazón voy a mantener mi corazón abierto para que pueda recibir la Luz del Ser Supremo en la forma de rayos de sabiduría y de poder espiritual Permito que la Luz del Ser Supremo de fuerza a esta semilla que acabo de sembrar en mi corazón. Y además de la sabiduría y del poder espiritual de la luz del Ser Supremo, voy a permitir que el agua del amor divino De los nutrientes que necesita la semilla para crecer absorbo el agua del amor divino y observo que la semilla empieza a crecer con todos los nutrientes que necesita, con toda la luz que le da fuerza. Y experimento que la semilla de esta virtud tan necesaria en este momento para mí, crezca por todo el ser. Transformándose en un árbol fuerte, estable y que también da frutos que a través de mis acciones puedo compartir a los demás. transformando así lo que está a mi alrededor creando una realidad distinta con base a los frutos que emergen desde las virtudes sembradas en mi corazón y desde la fuerza y del amor que me llena el Ser Supremo. Y suavemente vuelvo a tomar una respiración profunda y poco a poco voy regresando. A la aquí y a la hora. Om shanti. Muchas gracias. Espero que este ejercicio o esta reflexión les pueda haber ayudado en algo. Y nuevamente están invitados a. Conectarse todos los martes, donde tendremos diferentes charlas y este mes conectados al órgano de la visión. Con el marco de la campaña lo que hace es inspira, puede inspirarse a actuar a través de una mirada distinta. Y así todos juntos construimos una corriente que expresa la bondad que hay en todos nosotros. Muchas gracias, cuídense bien, hasta la próxima oportunidad.